fantasmitas cómo están espero que estén súper súper bien el día de hoy yo estoy muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes no sé si se dieron cuenta no sé si me extrañaron yo sí los extrañé mucho pero hace cinco días que no publicaba nada lo cual es súper raro aquí en el canal Um, yo como les conté en Instagram por eso síganme en Instagram y en mis otras redes para que se enteren de cosas que pues no pasan aquí, aquí no estar apareciendo mis redes um, pues me absorbió la vida personal, tenía ahí unas cosas que hacer, cosas de los dientes ya saben, un montón de cosas que no me permitió como estar tan activa, pero ya estamos de regreso y esperemos que ese tiempo pues no vuelva a ocurrir, cinco días sin subir nada fue demasiadísimo pero en fin, el día de hoy les traigo una actualización que muchos me están pidiendo sobre el caso de Bunnyx. Bonix y todo lo que ha estado ocurriendo con su ex si no eh, vieron el video pasado yo les recomiendo que lo vean hasta el final de este video les voy a poner la primera parte o pueden ir a buscar el caso primero, ahí dice el caso de Bonix y después ver este porque pues esta es la segunda parte, la actualización ¿y por qué se hace una actualización? porque en el video pasado eh, notamos y muchos me dijeron en los comentarios que Bonix ponía en sus videos que el primero de diciembre se iba a cobrar como su venganza y pues hoy te estoy grabando esto es 11 de diciembre entonces pues a este punto ya se cobró su venganza entonces vamos a estar viendo qué fue lo que pasó qué ha sido qué ha sido lo nuevo que han subido a sus redes tanto calcetín como bonix ok así que bueno como les dije síganme en las otras redes para que se enteren de más cositas y no olviden suscribirse porque si no se suscriben choc ahí está un poquito más abierto el día de hoy uh, pues va a ir a sus casitas choc me dijo que dijera eso yo no. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez ya con este video? Ok, fantasmitas, miren. Como les dije, podemos notar unos números en los videos de Bonix, que subió muchísimos, que decía eh, 11, 22, 1, ¿no? Que bueno, en pocas palabras era, o sea, estaba poniendo día, mes y año, es decir... El día 1 del mes 12 del 21, o sea, primero de diciembre del 2021, era cuando supuestamente ella iba a actuar más de lo que ya estaba actuando uh, para su ex calcetín. Ella seguía subiendo videos. Uh, lo último que subió calcetín, que es el ex novio, pues puso que eh, fue su en vivo, ¿no? O sea, yo, yo lo estuve siguiendo, no subía nada de su del en vivo. El último video que les enseñé en el video pasado fue lo último último que subía y pues entonces todos nos quedamos de que, a ver, entonces si ¿sí pasó algo, no pasó algo. Por el otro lado, Bonix subía unos videos bastante creepy como si ya hubiera hecho una secta, hagan de cuenta, de conejitos. Eran como cinco personas en total reunidos alrededor de una fogata, eh, Bonix era la única que tenía una máscara blanca en forma de conejo y los demás tenían una máscara rosita Todos eh, como que les digo se reúnen alrededor de una fogata parece como brujería, secta, no sé Y ella repite y repite en sus eh, videos de TikTok Ahora somos una familia y que bueno hasta eso pone que los actos que ven en sus videos Pues que, que pueden causar lesiones graves o efectos nocivos para la salud y de todos modos que ahora son una familia No sé si se está refiriendo a eso de los actos de este video Pueden causar lesiones A lo que está a punto de hacer O a la, pues sí, a la fogata en sí Porque se ve que están aventando cosas Como si fuera un rito de iniciación o sea, Bueno, yo alcanzo a ver como que es ropa Pero pues quién sabe, ¿verdad? Después se toman de las manos Y pues ya, ahora sí ya todos son una familia feliz O una secta o algo así Bueno, pues hasta ahí tú dices Bueno, no había pasado nada Justo ese el día que subió eso fue el primero de diciembre pero bueno, yo no veía ahí, así a simple vista, a, pues sí, a Calcetín. Recuerden que a este punto todavía no sabemos sus nombres, pues, reales, ¿verdad? Son datos como que no. Bueno, total, entonces nos vamos a lo que es el TikTok de Calcetín. Y Calcetín dice que, pues, que sí si estuvo fuera. Recuerden que él tuvo que huir de su casa, de su ciudad, para alejarse un poco de Bonix, porque Bonix pues estaba obsesionada con que quería vengarse, porque según ella le puso el cuerno o le fue infiel pues a Bonix, y pues Calcetín decía nada más que ellos ya habían terminado hacía más de un año, y que pues realmente cuando sí se vio con una amiga fue para contarle lo que estaba haciendo Bonix, no fue como que le fuera infiel o le estuviera siendo infiel, ellos ya habían terminado ese tiempo, y pues que... Eh, Bonix lo tomó como una infidelidad y que por eso como que se estaba vengando, ¿verdad? Entonces dice pues que él pues había estado fuera de la ciudad, pero pues por cuestiones de trabajo él ya tenía que regresar y que pues que sí había llamado a la policía y que le habían dicho pues que sí iban a estar alrededor de su casa para cualquier cosa. El siguiente video que vemos es como el carro de, pues, sí, de calcetín lleno de papelitos. Eh, los papelitos yo los quiero tomar porque son puras imágenes como de conejitos recortados, pero los conejitos tienen cuernos. Entonces ya no sé si está diciendo como de que me cuerneaste y ahora soy, soy, soy un conejo cornudo o un conejo con cuernos. Y por eso le puso estas imágenes. Entonces aquí, aquí, en este video, se puede notar a Calcetín un poquito más serio, porque de hecho en este video ya menciona lo que es el nombre real de Bonix y le dice mira yo no he filtrado tu nombre yo no he filtrado tu cara yo no he filtrado fotos tuyas para nada en ningún lado pero ahora sí ya estoy harto ya estoy cansado esto pues no sé si lo hiciste tú o tus amigos o no sé qué y muestra su coche lleno de estas imágenes ahora si nos vamos al TikTok de Bonix pues ahí sale que sí que sí fue ella pero pues que no había posteado el video porque pues la habían baneado entonces pues sí efectivamente fue ella que me puso esas imágenes y en los siguientes videos que publica Bonix es de que ya está dentro de la casa de Calcetín. Muestra a su perrito y sí dice, eh, no voy a dañar al perro porque los perros no son infieles, o sea, nada más tú. Eh, está como en el cuarto, muestra varias imágenes dentro del cuarto de Calcetín y ya es todo. Sigue diciendo que lo ama y que lo extraña y que, bueno, o sea, un amor medio enfermizo. El siguiente video que vemos, es que lo sigue observando desde fuera de su casa, mientras Calcetín está en sus actividades normales dentro de su casa, en su computadora, bla, bla, bla. Ella está observándolo desde afuera. Ahora, ya lo último, lo último que han subido, que este video lo subieron justo ayer, expone somos una familia y esto es, este es nuestro final feliz, y se muestra un video donde está Calcetín en medio, así como sumiso puedo decir yo así como que pues no quiere estar ahí junto con la demás secta de bonix como les dije ella es la única que tiene una máscara blanca los demás tienen máscara rosa y podemos observar que todos están de negro menos calcetín que es el de en medio que pues está con su vestimenta normal mezclilla y normal y es el que está agachado pero ya incluso tiene una máscara rosita como si ya también fuera parte de la familia de conejitos cuernudos y bueno si nos vamos al TikTok de Calcetín, muestra, o sea, subieron un video como si él no lo hubiera subido y... En el título del video dice feliz con mi conejita, como si él hubiera subido y vemos la misma imagen nada más un poco más cercana de lo que es Bonix con Calcetín, como que le quiere dar un beso y Calcetín pues se, se retira porque pues no quiere estar con ella, como si ya lo tuvieran ahí capturado, como si ya hubieran entrado a su casa y pues a Calcetín no le queda de otro más que hacerse pues sí, como pues ya pues, sumiso a lo que le pidan, que bueno. Esta situación ya se me hace un poco extrema, eh, recuerdan lo que decíamos en el video pasado, este era un muy buen caso, lamentablemente eh, pues yo le voy más 98% a que es puro contenido, porque incluso si pueden ver en los videos más antiguos de, de calcetín, está dentro de su casa y algunas personas pudieron observar que se veía, la máscara y la peluca de Bonix ahí atrás de su casa. Desconozco si ahorita ya han borrado sus videos porque pues no querían levantar sospechas pero entonces lo que decía él de que hace más de un año que ya habían terminado y demás pues resulta ser falso. A lo mejor todavía están juntos y pues es su manera como de llamar la atención, como de hacer contenido, lo cual por mí está excelente. Uh, porque sí, si fuera una situación real, una situación normal, pues es un delito, casi casi, y pues si Calcetín no vive solo, por lo que nos dijo en otros videos, que temía por su familia que vivía ahí, que su hermana y que bla bla bla, pues yo creo que ya alguien se hubiera dado cuenta de que Calcetín está ahí con gente y que lo tienen capturado, aparte pues lo tienen capturado en su propia casa, entonces pues eso lo hace un poco extraño. Bueno, les digo, el caso está, está padre, estuvo entretenido, Lamentablemente no sé qué más vayan a sacar después de esto, de que, pues sí, de que ya lo tienen ahí, de que ya está con ella y demás. Yo creo que posiblemente sacarían videos de que, ay bueno, ya somos felices y sí, la perdono, no sé qué. Eh, yo nada más veía un poco más serio a lo que es calcetín en el video donde le decía, te estoy hablando a ti, inserte aquí su nombre, verdadero esto ya no está chistoso, esto ya no me da risa, esto ya no es un jueguito, yo ya no quiero, pues sí, estar como que en tus cosas, y pues ya déjame en paz, que fue cuando le puso las imágenes, pero pues ya lo, eso fue antes de que lo capturaran, obviamente, entonces, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Contenido, una ex obsesionada, una ex que no puede dejar ir a su exnovio, o pues que sí siguen juntos y pues bueno, que fue como su manera de hacer contenido. Porque algunos cuantos videos sí se, le, sí se le hicieron virales, ¿no? Y tan mal está la situación, si esto fuera real, pues que TikTok pues baneó. O sea, probablemente también banearon a Calcetín y por eso no publicó cosas. Y dice que fue porque regresó, que porque vino, que porque ya no quería moverle ni hacer como más ruido para no llamar la atención de Bonix. No sé, ustedes díganme, ¿tendrá un tinte real? ¿Será puro contenido? Me gustaría saber sus comentarios, pero pues los míos es eh, solo contenido. Porque en caso de que, les digo, de esto ser cierto, pues tendrían que llamar a la policía. Y pues si más o menos saben que viven en Guadalajara y que esto que el otro, pues bueno, no creo que sea tan tan difícil eh, llegar a él. Y pues bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta actualización. Díganme qué opinan ustedes en los comentarios. ¿Siguieron este caso o qué? Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos, muchos besos y... Pues nos vemos al siguiente Ahora sí, no voy a dejar pasar tanto tiempo Se los prometo, bye